La tierra de mi vereda, más clara que la mañana es el agua de mi parcela, es más el paisaje, más fresca la cementera, y el más linda tu cara enmarcada en la montera. Levántate de mañana, vamos a recoger cosecha, levántate de madrugada. se aguanta mi tierra tenemos cerca de piedra pies de madera caminos de polvo con cero de primavera y tenemos cerca de piedra pies de madera caminos de polvo con cero de primavera sin me llegar le dejo el cuerpo a mi tierra La esperanza para mis hijos y el recuerdo a mí veré